مغوصي وراتيه مغو في شي في هذا وبالنسبه للطهر والتصوب <أشهر> ديالو <أشهر> فيه واحد es que el SMIG en Maroc no responde a los necesarios salariés. C'est peu. ça va a hacer 1200 dirhams. de de la gas. Y ser consciente de una serie de aspectos, eh, como sería que contratación responsable. En Amsterdam tiene su sede la Fair Wear Foundation. Creada hace 11 años, es la única organización a nivel europeo que monitoriza a las empresas para mejorar las condiciones laborales en su cadena de producción. De todas las formas de certificación, pensemos que la más avanzada sería un modelo tipo Fairwear Foundation. The Campaigners de Workers Organizers from all parts of the world unite to discuss ways of campaigning and action towards improving working conditions in the garment industry and empowering workers. It is one of the few anti-globalization uh, movements that we have the power to bring so many people together in a bottom-up uh, organizing way. We need your support.